Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Le decía, antes de hacer la pausa, el tema de la política, la legislatura como marcha, las tareas pendientes, aprobaciones de propuestas constantemente que ocurren específicamente en el Senado de la República, pero también como marcha la política. En esta noche nosotros vamos a conversar con el senador del Partido de Liberación Dominicana por la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón. Senador, bienvenido por aquí a este espacio estar aquí eh, compartiendo contigo y sobre todo con la gente que te sigue en este programa que decíamos que es un, un decano ¿no? de, sí, de, claro la, sí. de la prensa televisiva eh, nacional sí. y bueno siempre recordando con mucho afecto a, a don Mario Rivadulla que en paz descanse eso es así José, yo decía eh, don Mario me dejó una soga bastante alta Yo no sé cómo me voy a hacer para tratar No de saltarla, de llegar cerca Para buscar una escalera e intentar alcanzarla Puede, tú puedes Hacemos tú lo haciendo posible una gran labor. Gracias hermano, gracias Igual también en su caso desde el Senado de la República Sentimos gran admiración por el trabajo que se viene haciendo Pero a veces nos llama la atención Senador Todas esas situaciones que se dan En el día de ayer veo que se aprobó Ya en segunda lectura la propuesta de eliminación de arancel a una cantidad de productos ya pendiente de ser promulgada por el Poder Ejecutivo a los fines de su ejecución. ¿Su opinión luego de esta aprobación, senador, por favor? Bueno, ayer eh, incluso agotamos un turno en, el, en la sesión en que se aprobó esta, esta pieza de iniciativa del Poder Ejecutivo en la cual se propone sí. el desmonte arancelario o, o la implementación de una tasa cero para 67 productos eh, de los de la denominada canasta básica. Sí. Es un, una metodología que se ha utilizado en otros países. La diferencia, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que es un referente eh, en la región, es que en Colombia ese proyecto de ley versó sobre productos que no eran de producción nacional. Okay. Entonces, en el caso de estos 67 productos, yo decía ayer que la mayoría, si no todos tienen un componente de producción nacional importante. Sí. Estamos hablando de los pollos, estamos sí. hablando de los cortes de cerdo, estamos hablando de los cortes de carne de res, del pan, de la leche, estamos hablando de la mantequilla, de las pastas alimenticias, sí. de las grasas comestibles, sí. que todos tienen un componente de producción nacional importante. Decía yo que el impacto que iba esto a tener en términos, de competitividad con relación a la industria nacional, eh, pudiese ser nefasto. Sí. Nefasto porque estamos hablando de que esta medida va a privilegiar orígenes no tradicionales de los cuales importamos estos productos. Porque de hecho ya muchos de estos bienes, en el marco del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, sí. incluso en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, entran a la República Dominicana en condiciones de trato preferencial, es decir, con sí. cero arancel. Aquí eh, ya estaríamos abriéndole la puerta a productos provenientes, por ejemplo, de China. Eh, por ejemplo, el 95% y y sí. me parece del ajo que se importó el año pasado de otro origen eh, provino desde China. Sí. Eh, naturalmente, en el marco de un arancel. Por supuesto. De hecho, decía yo ayer y recordaba que en el año 1995 la República Dominicana suscribió los acuerdos de la Ronda Uruguay, a partir de ahí... Eh, pues eh, formó parte de los tratados que se aprobaron en estas rondas, estamos hablando del GATT del 1947, que ya la República Dominicana había suscrito, sí. el acuerdo eh, sobre comercio de servicios, el acuerdo de propiedad industrial relativo al comercio sí. y el acuerdo de medidas salvaguardia y medidas antidumping. Y que esta suscripción de este protocolo, de la ronda Uruguay que se firmó en el año 1995, también conllevó que la República Dominicana formara parte de la Organización Mundial del Comercio. Un año después, más o menos, en el 97, 98, la República Dominicana solicita a la OMC una revisión porque se da cuenta que han entrado en eh, libre comercio una serie de productos de bienes considerados sensibles. Ahí está el pollo, ahí están las habichuelas, ahí está el ajo. Ahí está la leche. Y resulta que estos productos precisamente que la República Dominicana le dijo al mundo, le dijo a la Organización Mundial del Comercio, que formaban parte de una serie de sectores que había que proteger por la sensibilidad que tenía a la exposición del comercio internacional, son parte de las propuesta del Poder Ejecutivo. Yo entiendo que el Poder Ejecutivo esté, eh, digamos que, desesperado por establecer medidas que permita un alivio en eh, uno de los elementos que le está afectando más en términos de popularidad que es la inflación sí. que se está dando en los bienes de consumo masivo. Lo entiendo. Sí. Eh, lo que me parece a mí, lo dije el, el día de ayer, es que esta no es la medida, porque esta medida, vuelvo y reitero, va a exponer a estos sectores a una competencia de países como China, como Brasil, como Argentina, Orígenes no tradicionales que además subsidian su producción, que producen en una escala global, imagínense. China produce primero para los 1.300 sí. millones de consumidores que tienen en su territorio y luego para el resto del mundo. Es decir, el nivel sí. de, de, de, de producción o, o de eh, eficiencia, de, de costo que puede manejar China por esta producción de escala, más los subsidios que sí. tradicionalmente le da a sus sectores productivos, como también aplican en su sitio Europa y Estados Unidos, pues evidentemente eh, pudiese representar para estos sectores eh, graves pérdidas y por vía de consecuencia pérdida de empleo y eh, pérdida de poder adquisitivo en la población, con lo cual esta medida, lejos de mejorar la situación de la gente, lo que podría es afectar aún más. Ya la deteriorada, eh, el deteriorado ambiente en que se maneja la población, fruto de la crisis que tiene un componente evidentemente internacional y eso hay que reconocerlo. Senador, eso que usted explica, precisamente el Poder Ejecutivo justificaba ante la situación que vive el mundo con la crisis entre Rusia y Ucrania, uno de los puntos que justificaba, pero en su condición de ex-ministro de Industria y Comercio, usted en conocedor a plenitud de los diferentes acuerdos que maneja República Dominicana. Senador, ¿Cree usted que lo que hace la ARD y el CONEP de aceptar esta disposición es porque no se afecta de manera directa a la producción nacional, senador? Pero que la ARD estaba opuesta a este proyecto de ley. Fue a la Cámara de Diputados, sí. expresó su oposición, eh, envió una carta sí. apenas hace un, unas, un par de semanas sí. cuando esto se conocía en la Cámara de Diputados. Hoy el CONEP le dice al país que eso que se aprobó no fue lo que ellos habían acordado o habían conversado sí. eh, o el proyecto que originalmente se habían visto. Hay que ver las declaraciones del vicepresidente ejecutivo, eh, César Dargán, en este sentido. Pero además las asociaciones de gremios industriales y agroindustriales, la Confederación Nacional de Agroindustria, eh, CONFENAGRO, Confenagro sí. eh, pues eh, también presentó ante la Cámara de Diputados su oposición al proyecto, la Asociación Dominicana de, de Productores Avícolas, sí. a granja los productores de cerdo, es decir, la Junta Agroempresarial Dominicana, sí. es decir, todos los sectores productivos nacionales presentaron eh, su oposición al proyecto de ley que el Poder Ejecutivo sometió a la Cámara de Diputados, que fue aprobado eh, ya en el día de ayer en el Senado, y fue aprobado hace un par de semanas en la Cámara de Diputados, y que ya como tú decías al inicio, solo faltaría la promulgación del Poder Ejecutivo para convertirlo en ley. Pero todos han expresado que este proyecto, lejos de contribuir a mejorar las condiciones eh, de, de la situación que está, que está afectando a la población, lo que pudiese eventualmente es beneficiar sí. a unos cuantos comerciantes, que son muy pocos los que tienen la capacidad de importar estos bienes en los volúmenes sí. eh, que se requieren, eh, y que más bien lo que pudiese generar es un daño irreparable a la producción nacional, y esto evidentemente convertirse en una pérdida de empleos y, y al final de cuentas la medida lo que va a ser contraproducente. Excelente. Conversamos en esta noche con el senador José de Castillo Sabiñón por el Partido de la Elevación Dominicana por la provincia de Barahona. Él me ha dicho en diferentes ocasiones ya yo soy un senador de la República, de todos los dominicanos, pero es importante. Senador, permítame antes de profundizar el tema político que me escribe un amigo de las redes sociales y me dice, senador, y se cumplirían los seis meses de transitoriedad de esta pieza como otra que han sido transitorias, que han permanecido como un llamado anticipo, senador. ¿Es posible esto? Bueno, eh, no te digo que no pueda suceder, lo único que sería una violación flagrante de la ley. Yo creo que los primeros que van a estar, eh, digamos, que vigilantes ante este tema son los propios productores, sí. eh, evidentemente. Eh, que no, no van a permitir que se, que se cumpla un día más de sí. plazo, okay. eh, expuestos a una competencia, si se quiere desleal, de países que eh, subsidian su producción y, y, y venden a precio de, de, de excedente. Sí. Eh, sucede mucho en mercados, eh, sobre todo de, de productos de primera necesidad y mercados de, de materias primas, que eh, los países producen para su consumo na nacional sí. eh, regularmente a, con precios más altos de los que venden el excedente en los mercados internacionales. Eh, ocurre, por ejemplo, eso con el azúcar. Sí. Este, cuando tú vas a los países con productores de Centroamérica, y el caso de República Dominicana y el propio Estados Unidos, los precios en los mercados internos son mucho más elevados que lo que tú consigues el producto del mercado Fuera. internacional. Sí, sí. Entonces, eh, eh, evidentemente que los propios productores nacionales van a estar muy contestes ante este tema. Eh, los industriales, sí. los industriales de la harina, los industriales de las eh, de los productos de molinería, eh, los, eh, las empresas, eh, las panaderías, sí. la, la, la industria del pan, que porque se autorizó importaciones de pan. Entonces, ¿qué se van a hacer esos eh, cientos y miles de obreros de la panadería que sí. en todos las, los municipios y distritos eh, producen el pan que se consume diariamente eh, en este país, compitiendo con países eh, de, de escala global. Sí, no. eh, imagínate el caso de Brasil, un país de, de, de decenas de millones de habitantes sí. eh, versus la República Dominicana, que es un país con sus limitaciones. Entonces, yo pienso que los productores serán los primeros que van a estar pendientes, pendientes de que ese sí, plazo se esto. cumpla. Y al gobierno, evidentemente, lo que le conviene es cumplir con la ley y no entrar en un estado de flagrante violación, que además eh, sería inconstitucional. Eso es así. Senador, ya para el próximo mes, el presidente del Partido de Liberación Dominicana, Danilo Medina, iniciará muy cerca de su provincia, Barahona, estará en Asua, senador. Cuéntenme qué significa esto para el PLD y para este mismo partido ante la situación que está allá fuera del poder, poder nuevamente tratar de, como dirían ustedes, engrasar la máquina para volver otra vez al poder. Cuéntenos. De señora. hecho, el PLD está ya en ese, en ese proceso desde hace, eh, desde, desde, el año 2020, sí. desde la segunda mitad del año 2020, después de salir del gobierno, eh, lo primero que hicimos fue convocar el Congreso. Sí. El, en este caso, el noveno congreso, José Joaquín Vido Medina que eh, empezó un proceso de renovación de la estructura partidaria, un sí. proceso de discusión de, de, de, de los elementos estatutarios, de los objetivos, eh, de la visión, de la misión, y un proceso de diagnóstico de lo que había sí. ocurrido, de las razones por las cuales pedimos, perdimos el poder. Esto eh, nos llevó a... a, a escoger en febrero del año eh, 2021 un nuevo comité central que se amplió, una sí. matrícula de 1.200 miembros, y posteriormente en marzo un nuevo comité político que igualmente ratificó a gran parte, casi todos los miembros del comité político anterior y elevó la matrícula a 45. A partir de ahí, a través de la Secretaría de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral, pues inició ya la fase de eh, confirmación de los presidentes sí. de comité de base. Esa fase se completó, hemos confirmado 51 mil, más de 50 mil eh, presidentes de, de comité de base y ahora estamos en la configuración de los comités de base. Los comités de base ahora en la nueva estructura que se aprobó estarán configurados en torno a los centros electorales. Sí. A, lo, a los fines de eh, poder eh, corresponder primero evidentemente sincerizar el padrón okay. y luego que ese padrón tenga una operatividad electoral okay. en torno a eh, los colegios electorales que son las unidades de, que funcionan en las diferentes elecciones. Así eh, la idea es tener hacia el 2024 un partido ya renovado con una nueva membresía también, okay. porque no solo eh, se está confirmando la membresía eh, del Partido de la Liberación Dominicana, eh, que de conformidad con el padrón que teníamos eh, estaba eh, conformaba la matrícula, sino que además se están adicionando nuevos eh, PLDistas Y de hecho, Asua es la provincia que más miembros nuevos ha registrado. Ha registrado cerca de 18 mil miembros nuevos. Okay. Eh, de hecho, hoy el presidente eh, Medina decía en una asamblea, el Partido de la Liberación Dominicana ha registrado cerca de 170.000 nuevos miembros, okay. de los cuales casi el 60% entran en la categoría de jóvenes, okay. entre 18 y 34 años. Y eh, el presidente Medina va a iniciar un proceso de juramentación de esa nueva membresía okay. a los fines de también dinamizar el partido y darle empuje a este proceso de reorganización que estamos eh, llevando a cabo y que es preámbulo a lo que será la celebración de la consulta para la elección del de aspirante a la nominación presidencial que nosotros presentaremos a la asamblea que celebraremos en el año 2023 para ratificar nuestro candidato presidencial. Senador, dicen algunos sectores de la oposición que el presidente Danilo Medina sale a la calle por la cantidad de miembros que en los últimos días se han estado pasando a otros partidos, recordamos el caso es eh, uno de los más recientes del senador, eh, el candidato a senador por el distrito Rafael Paz pero también tenemos eh, también del ingeniero Rafael de la, de la provincia de Santo Domingo específicamente la circunscripción 2 el de diputado. Santo Domingo Este, el diputado entonces dicen que es debido a esta situación que Danilo ha salido a la calle para no, tratar eh, de retener eh, no, estos no, no, miembros no, porque sí bien eh, hubo esas digamos decisiones ha habido otras y probablemente en el futuro quizás haya algunas más. Sí. Pero también hemos estado recibiendo eh, personas de otras organizaciones y como te dije, sí. nuevos miembros. Eh, el presidente Medina va a encabezar en su condición de, eh, de máxima figura de la dirección del sí. partido estas actividades de juramentación de nuevos miembros y es normal como lo hacen los presidentes de otros partidos y otras organizaciones, que esto se produzca eh, en todo el territorio nacional. Igualmente, el secretario general ha estado visitando eh, todas las estructuras provinciales y municipales en una jornada que inició desde que asumió la secretaría general, eh, llevando lo que él llama una secretaría general itinerante. Sí. Naturalmente, nosotros estamos fuera del gobierno sí. y eh, vamos a encabezar un proyecto de retorno al poder ya se está percibiendo ese deseo de cambio, eh, de, de cambio verdadero, digamos, sí. en la mayoría de la población que se ha sentido defraudado. No, no, Perdóneme, senador, ¿fue como reiterativo cambio verdadero? Claro, el porque cambio... el PRM vendió la idea del cambio. Todavía y, tiene la idea del cambio. Pero todavía dos años del gobierno. Yo no. creo que ya <risa> se le está haciendo tarde. Okay. Eh, yo pienso que lo que hay en la mayoría de la población es eh, un sentimiento de engaño, ¿no? sí. de que ese cambio que se le vendió realmente no, no, no se ha producido, todo lo contrario. habido un deterioro de las condiciones de vida de la gente y solamente hay que ir a los mercados, a los supermercados. Eh, hay que eh, hablar con, con, con, la, con la gente en la calle y darse sí. cuenta que la gente está con el grito al cielo. Entonces, nosotros estamos estructurando nuestra organización para escoger una candidatura que eh, permita que el Partido de la Liberación Dominicana regrese al poder, y no solo por el, el, volver al poder, eh, no el poder por el poder mismo, sí. sino para continuar la obra de gobierno que de alguna manera nosotros ejecutamos y que sin lugar a dudas, y ahí están las cifras, eh, impactó las condiciones de vida de la gente para mejor, para bien. Y ahí están los logros en educación, en, lo, en el campo agrícola, en el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, en servicios como 911, que hoy están en deterioro, en la, en los servicios de, del metro, de la OMSA, o sea, la, la, la obra de gobierno del PLD no solo eh, impactó en términos macroeconómicos, en términos de crecimiento, sino también en eh, obras y políticas que eh, mejoraron, sin lugar a dudas, las condiciones de vida de la gente. Senador, usted habló de la consulta. Yo voy a tomarlo unos minutos más, porque usted habló de la consulta. ¿Ya tiene el senador José de Castillo sí, definido claro. el apoyo a uno de los aspirantes en esa consulta? Ah, sí, nosotros eh, hace ya algún, algunos meses eh, pues eh, dimos nuestro apoyo a, al candidato Abel Martínez. Nos parece que Abel es la figura de relevo que requiere el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Es un hombre que ha sido exitoso en su carrera política. A todo lo que ha aspirado a ver ha ganado. Sí. Eh, de hecho, eh, se logró reelegir en una plaza tan eh, compleja como la Plaza de, Sa de Santiago, de la Alcaldía de Santiago. Hoy es reconocido como uno de los mejores eh, síndicos del, del país. Eh, sus, sus números en el índice de gestión municipal hablan por sí, sí solo. Y eh, nos parece que es el candidato que unifica además a la familia peledeísta. Y eso es muy importante. Yo creo que el partido eh, evidentemente eh, requiere de un espacio de apertura hacia otras organizaciones políticas que permita que conformemos un frente electoral a los fines de eh, lograr eh, pues, eh, obtener el triunfo en las elecciones del año 2024. Excelente, señor. Interesante conversación, senador. Se nos fue el tiempo volando, pero pendiente volver por aquí. Claro, porque con temas. gusto, con gusto. Excelente, muchísimas gracias. Señor, interesante conversación con el senador José del Castillo Sabiñón del Partido de Liberación Dominicana por la provincia de Barahona. Nosotros hacemos una pausa para de inmediato venir a conectar con todos ustedes. Muchísimas gracias, senador. Cómo no.